¡Hola Galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, Muy en bien, este episodio instante estamos en... The Joy of Creation, un juego que lo voy a jugar y... Empezamos con esto, una cinemática Nos ¿Vale? llama Tomi... Tobias ¿Vale? eh. de Gracias, A ver... No se puede, no, no se puede skipear. A ver. It's been years. Decades at least eh. since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid with my family. My mom, my siblings, my uh, Like eh, ¿Por qué no me lo puedes skipear? Sí, con X. Pero no lo voy a skipear, mejor lo deje. Es eh. funny. Uh, Even after what happened, and all that time away from home, it looks just like I remembered it to be. Is my memory that precise? Of course, things like the furniture and photos aren't here anymore, but hey. Can't blame anybody for that. <laughs> right, right. I mm. guess I better use that memory for something else. I don't have the full story. Nor do I know why it happened. But I can tell you how it started. Everything else is up to you to figure out. This is the story of the night I lost my home. My childhood. O sea que... Y era la historia sobre una familia que... Final Freddy y el juego que eh, la arruinó todo. O sea, eso es lo que cuenta. Oh. oh, el primer nivel, este... Bedroom. O sea, la habitación. Pero sale como una cuna. The Joy is Creation Story Mode. O sea, de Joy. Joy no sé qué es. La de crea, de la creación, no sé. Jugar. Vale, pues empezamos. Sí, creo que empezamos. A ver. ¿Hola? He me, No, no cuenta su nombre. Creo que es uno animatrónicos, ¿eh? El que está ahí. Este juego no pensaría en grabarlo, pero al final lo he hecho. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night, or at least while well, I collected his thoughts. After that, Mom put a me to bed. Um I can't remember much about Michael. Hola, ah, ella, la, la habitación. Or, at least he didn't look, you know, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was that's for sure um not that I was implying he was I'd never talked to him again after that well except for when the storm happened that's when I woke up on my bed and I saw them yeah empiezo cuando voy a tardar? ¿Cuanto voy a tardar? Aquí. oh yes aquí ya empiezo eh... Okay, and Hello, hello, uh, Nick? Uh, hey, little Nicky, it's me, huh? Michael! And hey, don't say anything back to me, okay? There are monsters around that will hear you if you do. Now, don't be scared, Nick, okay? Listen to me, and we can defeat those monsters, alright? Okay, so, these monsters might look, uh anda Oh. Vale, esto parte quiero que me sé cómo esquivar el animatrónico Sí, si aparece Freddy aquí pues le tengo que cerrar las cortinas. Close your curtains and keep them closed until you hear him leave or else he'll get inside. Then ¿Pero cómo duermo? que necesitaba dormir para Foxy, ¿no? O door era para and Bonnie. You're uh, uh, he the door you know oh, Ah, um, uh, sure so si si, si aparece, aparece aquí no, Le tengo que apagar la luz Si, si, si aparece Si aparece por ahí Tengo no, que apagar la luz Y fingir el dormido Y si aparece Foxy Pues por allí su garfio Pues entonces tengo que fingir dormir Y ya está You'll hear scraping from the bottom of the crib when he's there. Uh be watchful if you see his hook on the back of your bed, cause soon enough A he'll be right there next to the bed. Uh, don't look directly at him, Nick. Instead, pretend to sleep. Alright, just pretend to sleep. Yeah, just lie down without moving too much. Look up and close your eyes. Uh Foxy sees eyes as if they're big bright spotlights. Ah, vale, vale, ya sé somos los ojos. But don't open them until you know he's gone, okay? Okay, uh, so to recap, um, Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the curtains until he's gone. Uh, Bonnie will knock on the door and open it afterwards. Turn uh, the lights the closet, tengo que sobrevivir. The and don't to sleep. She'll think you're gone. And Fox Pero eso Joker, que sepáis que esto es muy difícil, eh, so porque estos niveles este, cada uno son super difíciles. You got all that? All right, good. Uh, listen, yo sí, yo you, sí a si entiendo, they they a ver... Sure sí, dejó mucho a... el rato la... los apagadores... Estoy vigilando por si viene alguno. Pero no veo a nadie por ahora. Se supone que ya empieza la noche y no viene nadie. Literalmente. A ver... he sido eso? A ver... Ah, vale, ha dado tres golpes, ¿no? O cuatro. ahí está Freddy! Pero todavía no le tengo que dar. Vale, pues se supone que para vale, esto hay que ser muy listos, porque esto va a ser súper complicado. Vale, se ha ido Bonnie. A ver, pues ya he hecho que se vaya Bonnie. A ver. Se supone que tengo que apagar la luz. Freddy, Freddy. A ver. Dos golpes. Si escucho seis golpes o veo que está ahí Bonnie, tengo que hacer lo de siempre. A ver. Son las una de la mañana y lo no sale. Tengo que seguir sobreviviendo Porque si no, pues muero Y eso es algo muy malo Así que, bueno Lo sigamos Cuatro golpes y... Cuando la siguiente vez que dé otros golpes Ahora tengo que apagar la luz y fingir el dormido A ver Y cuando suene... ¡Ah! Chica Chicas, solo aquí que apagar la luz. Vale, se ha ido chicas. Se supone que se ha ido ya por sí porque había aparecido. A ver cuándo se va a ir, ya está. Um, ya se ha ido los dos. Si ve a su Garfi aquí. ¡Ah! Son las 2 de la mañana. Tengo que eh, fingir de dormido y ya está. ¡Oh! Ahí está Freddy, va a aparecer en cualquier momento, pero todavía no, ¿eh? Es cuando se asome de verdad. Ah, no, no es. Hasta esa mañana. ¡Oh! Vale, ya se ha ido A ver... Se por no apaga la luz! Vale, chica, no estoy aquí porque están las luces apagadas Vale, ya se ha ido Son las 3 de la mañana Puedo seguir sobreviviendo. Vale, creo que lo voy a a la primera, ¿eh? Le estoy entendiendo bien. ¿Y eso que me gusta? Entenderlo. Es bueno porque son las 3 de la mañana y estoy a punto de conseguirlo. Pero que sepáis que por las 5, por ahí. ¡Oh! Pero está ahí. Está a punto de... Oh. Apaga de luz, a ver, Creo que estoy muerto, eh, estoy muerto. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es que tío, si estaba chica y ahora me pongo a dormir Me mata Bueno, la idea no me mata chica Es la única que no me mata Pero me hace como tener ilucina... Pero lo que pasa es que por culpa de eso Pues... ¿Y cómo puede ser que un bebé tenga que aprender todas estas cosas? Tiene que estar ahí vigilando todo esto, tiene que estar aquí vigilando la rutina para cerrarlo, tiene que estar ahí vigilando a Bonnie, tiene que estar vigilando a eso, tiene que vigilar a Foxy, ¿Cómo es que un niño de tan, de tan poca edad tiene que hacer todas esas cosas? Que no es normal, literalmente. Vale, dos golpes, pero es cuando sean seis. A ver, son las 12 de la noche todavía. Sí que es complicado, ¿eh? Me ha matado Foxy porque es que se estaba fingiendo fijando en mío, pero es que de repente había matado a chica, pero tenía las luces apagadas. O es que la había dejado encendida. O es que no tenía que dormir, hacer el dormido cuando estaba chica. que no lo sé. No sé. ¡Oh! Ahí está Freddy. Todavía no hay que hacerlo, ¿eh? Es cuando de repente, pues, vaya a asomarse... ¿Ya son cuatro golpes o tres? No lo he visto. A ver. Creo que faltan solo dos golpes y ya entra Bonnie, así que mejor sea que me prepare. Bueno, Ignited Bonnie, porque estos animatrónicos se llaman Ignited. Como Ignited Freddy, Ignited Bonnie, Ignited Chica. Y mira, ya salen, pero en versión normal. Encuentro un easteress y ya... Oh! No estoy aquí, bona y chica. Bueno, ni te chica, no estoy aquí. Ahora vete. Vale, Nitex Freddy está ni ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vete ya! Ya se ha ido. Vale. <coughs> Vale, pues Foxy creo que es el que más tiempo dura, porque je, no sé, yo solo lo he hecho por es Chica, pues solo tengo que apagar la luz. Y ya está, y se irá. Chica es súper fácil. A ver, más, el que me, me está fastidiando más es Foxy. ¿Y por qué? Porque me vienen un montón de personas mientras estamos... Oh. ¿Ha sido dos o cuatro golpes? No sé. ¿Ya ha dado otros dos antes o solo esos son los primeros que ha dado? Yo creo que ha dado antes dos y serán cuatro. ya no está pues sí A ver la seda por ¡Oh, eh, apaga la luz ¡Qué chica está aquí ¡Oh! Uh, y Fredita casi me pilla. No sé ni cómo consiguió sobrevivir esa. Porque son las 6 de la mañana y estaba a punto de morir. en que estoy durmiendo. Vale, ya se ha ido. Vale, apaga luz. ¿Por qué se pone eso cada vez más amarillo? ¿Eso es malo Se empieza a pasar algo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Cada vez veo menos. A ver, se está poniendo el rojo, ¿eso bueno o no? Porque si se pone el rojo... la luz apagada, sí que da igual. A este niño le pasa algo. Niño, ¿qué estoy controlando? diga en serio? Le pasa algo. Creo que es que tiene ilucinaciones y está volviéndose loco, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está...? Se está volviendo cada vez eso más rojo, eso es malo, ¿eh? Me parece que es. Oh sí. Oh, sí. ¿Ya? Las 5 de mañana. la mañana, las 5 de la mañana. Estoy teniendo destinaciones. Todo está pasando. Atención, estoy a punto de conseguirlo. empieza Anda como más más lo lleno vete ya qué es esto Por mí, algo lo he conseguido. Sí, lo he conseguido. Vamos, lo he conseguido. Vamos, no ve así. Me ha costado un montón, pero lo he conseguido. ¡Oh, por fin, vamos. Segundo nivel. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros y adiós.